En la historia se han registrado nacimientos de prodigios o niños malformados que han impactado a la sociedad, ya que son considerados como monstruos o productos de relaciones entre hombres y animales. Algunos nacían con un solo ojo, señalándolos como cíclopes, otros con numerosas extremidades o incluso hasta con dos cabezas impresionando a quienes tenían la oportunidad de verlos. Pero el caso de Edward Mordrake es especial, no solo porque con su condición llegó a la adultez, sino porque jamás se había visto tal aberración. Su historia ha llegado hasta nuestros días por medio del internet, sin saber si fue real o fue falsa, pero hoy aquí te contaré el tormento que vivió Edward Mordrake antes de acabar con su vida, porque él fue el famoso hombre con dos rostros. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. El caso de Edward Mordrake, el hombre con dos rostros. Edward Mordrake nació en el siglo XIX en el Reino Unido. Y era heredero de un título nobiliario. Creció en el seno de una familia acomodada. Su madre era condesa de Darlington y su posición en la sociedad estaba en la burguesía. Pareciera ser que hasta aquí Edward ya tenía la vida resuelta y que fácilmente podía crecer sin dificultades. Pero su nacimiento se vio marcado por una condición que iba más allá de una malformación, ya que él era el único hombre en el mundo que poseía dos caras. De frente era una persona común y corriente. Pero bajo el sombrero, en donde debería estar la nuca, yacía otro rostro con ojos, nariz, boca, pero que no podían ni hablar, ni comer, ni tampoco ver. Solo era una cara que miraba pasmada al infinito, como si estuviera pensando profundamente. A medida que fue creciendo, Edward aseguraba que esa cara le hablaba. Normalmente le susurraba cosas horripilantes, pensamientos perturbadores que lo incitaban a las más horribles cosas como si ese otro rostro fuera el de un demonio que le hablara desde el mismísimo infierno. Sufría de insomnio debido a que esta cara se la pasaba susurrando toda la noche. Edward estaba atormentado. Muchos aseguraban que la cara se burlaba de él. Cuando Edward lloraba, la cara se reía. Y cuando Edward de vez en cuando se mostraba feliz, la cara buscaba hacerlo sentir mal. Edward le suplicó a diferentes médicos que de alguna manera le cortaran o extrajeran esa cara. Pero no existía la tecnología necesaria para realizarlo y para ese momento los avances en la medicina eran limitados con este caso. Así que desesperado y angustiado por ese maldito rostro, a sus 23 años, Edward Mordrake acabó con su vida. En la actualidad se estudió este caso y se dijo que Edward en realidad sufría de diprosopia o duplicación craneofacial. Su condición no se trataba de un caso de siameses sonidos tras el nacimiento, más bien se debió a una alteración congénita de una proteína, siendo específicos la llamada Sonic Edgehead-Og o SHH. Esta proteína es una de las encargadas de generar las estructuras faciales en los embriones y su alteración daría como resultado en que los individuos pudieran tener dos pares de orejas dos pares de ojos y hasta otro par de labios. Esta alteración explica el origen de la segunda cara de Edward Modrake. Pero aunque la proteína alterada dé como resultado otra cara, no significa que también genere músculos y nervios para las nuevas facciones. La segunda cara de Edward tuvo una serie de músculos y nervios mal desarrollados y atrofiados. Pero según se cuenta, aunque la cara no se movía, la gente que se atrevía a verla aseguraba que los ojos de esa amorfa cara de alguna manera lo seguía con una mirada aterradora. Todo este caso resulta impactante. Sin embargo, Edward realmente existió. La verdad es que no existen registros fotográficos de Edward, ya que en su época no existía la fotografía. Las imágenes que se pueden encontrar son de esculturas que se han realizado para representar su caso quien dio a conocer el caso de Edward Mondrake fue Charles Lottin Hildred en 1895, quien era periodista, escritor y poeta estadounidense de ciencia ficción. Él publicó un artículo en el Boston Sunday Post, donde describía algunas de las anomalías genéticas más extrañas, tales como una mujer mitad humana, mitad cangrejo, un hombre con pies en lugar de manos otro individuo con orejas similares a las de un burro y su relato más famoso, el de Edward Mordrake. Y en el año siguiente, en la enciclopedia médica Anomalías y Curiosidades de la Medicina, escrita por los doctores George M. Cole y Walter L. Pyle, analizaron este caso. Sin embargo, no había evidencia de que hubiera sido cierta. El caso de Pascal Piñol. Otro caso más sobre deformaciones y situaciones extrañas de este tipo, le sucedió a Pascal Piñol, mejor conocido como el mexicano bicéfalo. Su caso era distinto al de Mordrake, de su cráneo nacía otra segunda cabeza originada posiblemente por una malformación llamada craniopagus parasiticus, o lo que es lo mismo, los restos visibles de un gemelo parásito. Pascal Piñón formó parte de los numerosos circos y ferias ambulantes que recorrieron el territorio norteamericano, mostrando anomalías humanas como si estos se trataran de monstruos. Su historia acabó tras dos años de giras circenses, donde Pascal comenzó a tener problemas mentales, quizá atribuidos a su segunda cabeza, algo que sería completamente perturbador, como en el caso de Edward Mordrake pero en realidad no se supo el motivo. Así que la segunda cabeza le fue extirpada y Piñón pudo volver a trabajar, pero ya no como una rareza de circo, sino como una persona normal para después morir en el anonimato. Dos casos similares, pero completamente diferentes. Si fueron verdaderos, son únicos en su especie, y si fueron falsos, aún así son perturbadores. Hasta el momento no conozco otro caso de una persona que haya nacido con dos rostros, ni tampoco de una persona que haya nacido con otra cabeza sobre su cabeza. Pero aquellos que tienen la autorización para estudiar estos casos con fines teratológicos, quizás sí sepan y conozcan más casos. Así. Es la teratología la encargada de estudiar estos casos. Sin embargo, no toda la información está abierta al público en general ya que se trata de personas con derechos y su identidad debe de ser protegida. Si te gustó el video, suscríbete al canal, recomiéndalo y déjame un like. Y si te gustan estos temas, te invito a que me acompañes en mi segundo canal, en donde podemos hacer exploraciones, investigaciones, exploraciones, ¿ya dije eso? Sí. Y bueno, ni modo, ahí los espero. Y suscríbanse también al canal, en la descripción de este video les dejaré el enlace.